los eh, comentarios, por las llamadas, por todo les agradezco desde inicio, muchas gracias por estar entrando a esta transmisión, son las 9.36 de la noche, ya domingo 22 de mayo, mucha gente me comentaba sobre la hija de Nostradamus, que la hija de Nostradamus había hecho algunas predicciones, había hablado sobre el caso de Devani, eso me interesó muchísimo, y bueno, la, la busqué en sus redes sociales, pensé que no me contestaría porque es difícil, ha de tener también bastante trabajo y afortunadamente pudimos concretar hoy una transmisión para que esté con nosotros y nos platique primero y sobre todo pues sobre el don ¿no? de la clarividencia que es. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de esta noche, hija de Nostradamus, bienvenida, muchas gracias por estar aquí y es un placer tenerte en esta transmisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas Gracias, encantada de estar en tu programa Mira, eh, hija de Nostradamus es un nombre muy particular ¿Por qué decidiste ponerte hija de Nostradamus? Sí, tú sabes las vidas pasadas Es algo que mucha gente eh, le llama la atención Entonces yo he reencarnado en esta vida muchos hay mucha gente que ignora y que a veces he leído comentarios, gente que a veces no suele leer, por ejemplo, y que dicen, Nostradamus no tuvo hijos. Y yo okay. me quedo realmente sorprendida porque incluso tú puedes encontrar esa información en Google. Ingresas sí. a Google, Nostradamus tuvo hijos, pero en la peste mueren. Pero... Nostradamus, él, pues, rehace su vida, conoce a otra mujer y tiene varios hijos y varias hijas. Entonces, ¿es reencarnación de uno de sus hijos, literal? Sí, efectivamente. Por ejemplo, tu guía espiritual te eh, eh, revela a ti el nombre, o sea, te revela para ti, pero sería, es traicionar su confianza, revelarle el nombre a los demás. Ok. ¿Este ser es un espíritu o es energía? ¿Qué es? Es una energía. Yo siempre digo que es un espíritu, pero realmente es un ser sin cuerpo. Ok. ¿No te dio miedo? ¿No te, da, no te daba miedo a veces las cosas que pudiera decir? Al principio sí. Ahora estás más que acostumbrada. Sí, eh... ahora sí ya. ¿Qué es ser una clarividente? ¿Qué lo va a ser clarividente? Bueno, por ejemplo, un vidente te va a decir solamente lo que ve. Te dice lo que ve. Yo como clarividente, siento, veo, percibo y canalizo. Ah, ok. O sea que... Puedes tener visiones con diferentes sentidos. Sí, efectivamente. Por eso a veces yo, yo siento la predicción, y a veces me, me estremezco. De, de esta clarividencia, eh, ¿qué se puede conocer con este don? Que es, eh, digamos, porque es como un poder que, que tienes, pero en realidad es un sentido más que tenemos, simplemente en tu caso, pues lo tienes desarrollado, ¿cierto? Sí. ¿Qué, qué puedes hacer con este don que tienes? Bueno, yo siempre digo que es un don que Dios me ha dado y es un, la clarividencia es un conjunto, digo yo, de dones donde tú puedes ver, puedes escuchar, puedes sentir como por ejemplo lo que muchos llaman el don de la precognición que es el poder ver el futuro. Ver el futuro. Eh, ¿Cuánto alcance tiene eh, ver el futuro? Es decir, Puedes ver a muchos años, por ejemplo, Nostradamus se dio a conocer precisamente porque hizo predicciones de, de cientos o incluso miles de años, no sé si miles, pero cientos de años sí después, ¿no? ¿Hasta qué tiempo o qué distancia has podido predecir o que hayas tenido alguna visión que a lo mejor no es de esta época, etcétera? Bueno, yo he tenido visiones dependiendo las lecturas que yo hago, porque siempre, como te digo, corroboro mis visiones con mis cartas, he visto de aquí a 10, 5 20, 30 años Ok ¿No, no hay un tiempo de que esto se vaya a terminar? Sí se va a terminar definitivamente sí, pero van a haber muchos muertos Ok Ok Mira, esta es una pregunta de, de un familiar, ya para que terminemos la transmisión y puedas ir a hacer la tuya y que la Ay, gente... hablando de muertes, viene también, hay que orar mucho porque viene también la muerte de un religioso, de un papa, de un sacerdote y también la muerte de la reina Isabel. Y también la muerte de la reina Isabel. Y la muerte de la reina Isabel o de este papa influyente, o, ¿cuándo será en este año? Viene pronto, pero mira lo que me dice mi espiritual... Como, ...como cambiando de tema... ...pero como estamos hablando de muertes... Sí. ...un luto cercano... ...¿cómo se llama esta artista mexicana? Talía... ...también... ...un luto próximo... en ...cercano a Talía... ...cercano a Talía... ...un luto sí. también... Un, ...un sacerdote... ...un religioso... ...y la reina Isabel... sí ...guau... Wow, ...pues aquí en exclusiva nos ha dicho... ...la hija de Nostradamus... ...estas premoniciones... Y bueno, esperar precisamente a lo que vaya a suceder.